Hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues eh, Bienvenidos, la clase número uno eh, de este ciclo de 320 clases Van a ser muy cortas, de 3 minutos, una entrega diaria eh, por día, iba a decir Si es diaria, es por día Bueno, vamos entonces con la presentación de lo que es el mapa astral, el esquema astral con lo que vamos a trabajar en todo momento. Eh, zodíaco, como ustedes saben, viene de, del griego, zo animales, diaco, rueda, rueda de animales. Y justamente lo que se toma en cuenta es que este circulito que van a ver acá en el medio de, de un mapa natal es el planeta Tierra. Este otro círculo un poco más grande es la bóveda del cielo que está eh, cubriendo al planeta Tierra, a nuestro planeta, o sea, donde se dan los nacimientos. Y más allá de eso, vamos a ver en este espacio los planetas, cuando veamos los planetas. Y detrás de los planetas lo que vemos son las 12 constelaciones del Zodíaco, los 12 signos, que son constelaciones, que son agrupaciones de estrellas, que eh, visualmente nosotros, en realidad nosotros nos estamos moviendo, todo el universo está en continuo movimiento, pero nosotros, desde el punto de vista del observador, lo que observamos es como si todo eso se moviera alrededor nuestro. Entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos en esta rueda de animales? Al signo de Aries, que es este, lo van a encontrar siempre con este eh, el logo, con esta marca. Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Pero sobre ellos, sobre los signos, vamos a hablar en la clase de mañana. En, en la que vamos a ver polaridades de los signos Entonces, lo importante, lo central de la, la clase de hoy Es que tomes contacto con esto Con el mapa, el esquema natal La base de, eh, sobre la que vamos a trabajar continuamente los astrólogos Así que bueno, los espero en el video de mañana, como siempre, que sale por Instagram, que lo puedes ver en Instagram, en Facebook, en eh, YouTube, en Telegram. Y eh, te invito a que te unas a, a nuestra comunidad, acá abajo tenés la página centroaprenderastrologiafacilmente.com o que te sumes a nuestro grupo de Telegram, una gran familia astrológica. Ya somos más de 500 en Telegram. Nos buscas como t.me barra curso de astrología. Chau, hasta mañana.